La motivación del alumno, es, yo te digo, para mí es esencial. Y eso se hace antes de ir a clase. ¿Cómo se hace? Pre primero preparando bien las cosas, ¿no? y los temas y los asuntos que vas a tratar, y cómo los vas a tratar. Entonces, tendemos a pensar, es que es inevitable, ¿no? cuando a ti te gusta algo, tú tiendes a pensar que a los demás les encanta, y no es así, y menos con temas de carácter filosófico, como los que yo abordo. ¿no? Es decir, a alguien no le tiene por qué interesar pensar sobre tal o cual asunto, sin embargo, si tú traduces ese asunto a cuestiones actuales, importantes, para su propia vida y para la vida de los demás, yo creo que eso es la primera clave. Es decir, tener en cuenta al estudiante cuando tú preparas los, los temas. Y luego hay otra cosa que es muy importante también y para mí es esencial, y es que yo solo tengo un objetivo en mis clases, y es que ellos aprendan a pensar mejor. Yo les digo, y lo suelo decir desde hace mucho tiempo, pero es que lo creo firmemente, os prometo, les digo, os prometo, ...que cada día os enseñaré algo nuevo... ...aunque solo sea una cosa... ...pero claro, para eso necesito que penséis conmigo... ...es decir, lo que yo les voy a enseñar de nuevo... ...no es lo que yo me traigo aprendido de mi casa... ...es lo que ellos me enseñan a mí... ...cuando yo les cuento lo que traigo aprendido de mi casa... ...y también les digo otra cosa así como un mantra... ¿no? Digo, ...ustedes se piensan... ...que saben pensar porque tienen pensamientos... ...pero no, el objetivo de esta clase es aprender a pensar... ...aprender a pensar juntos... ...y lo del juntos es esencial porque yo no haría nada en la vida si no es para otros, si somos para otros, y esa conciencia, cuando ellos también entienden que lo que están haciendo cada momento es importante para otros, eso les motiva, es decir, se sienten protagonistas en lo que llamamos el proceso de aprendizaje, pero, pero eso es esencial que lo sientan desde el minuto uno, y de verdad, es decir, y para eso uno tiene que saber escuchar, para eso tiene que dirigir lo irrelevante, para eso tiene que potenciar de determinados asuntos que son difíciles, o problemáticos, o incómodos, o incluso tiene que estar dispuesto a no saber la respuesta de la pregunta que a uno le hacen. Es un ejercicio de humildad profesional muy interesante, porque uno sabe de lo que sabe. Pero si a un estudiante le interesa algo que tú estás contando, y te pregunta algo que no conoces, es muy bonito decirle, no lo sé, vamos a intentar investigarlo juntos. Y eso motiva extraordinariamente. Cuando ellos se piensan de verdad y notan, que el trabajo es de los dos, de las dos partes, no que van a escuchar un magnetofón o algo así, que no sé si alguien sabe ya lo que es un magnetofón.